Ujquilla Falta Sáatínca y Desarrollo Festividad Urcupiña Nisgamanta, Gobernación Gaya Risaña Actividades de Difusión y Promoción Chay Fiesta Maipi Integración Nacional Nisgazutillo. En nuestro POA hemos registrado un monto superior a los 60.000 bolivianos desde la gobernación de Cochabamba, lo cual estamos ya ejecutando en estos detalles de promoción la imagen oficial que hemos anunciado. Estamos coordinando con el Ministerio de Cultura y Turismo también para que ellos nos colaboren en la difusión internacional del spot, de la festividad, estamos ya repartiendo, distribuyendo la imagen oficial con pósters de lujo que hemos entregado a las fraternidades, a la Iglesia Católica, Católica al municipio de Quillacollo, desde la gobernación y bueno estamos cumpliendo con estos aspectos de organización, la logística. cunahuata estaba en su cantidad de visitantes nizgamenta maipiyan kunawata inenizgavans de captación de datos necta, que fiesta pija beneficios tanto espirituales, religiosos, nizgamentata económicos, sociales y políticos. Año tras año la festividad va creciendo en devotos, en cobertura, hay más gente de otros países que viene, eh, ya incluso en otros países se organizan celebraciones similares, réplicas de la festividad de la Virgen de cupiña como en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, entonces va creciendo eh, de manera natural, digamos, y incrementado con un trabajo de promoción, el crecimiento es mayor, este año esperamos superar los más de 2 millones de visitas durante todo el mes de agosto eh, y solo los días 14, 15, que son los días fuertes, eh, bueno, tenemos casi un millón de visitantes, ¿no? Ya y consolidación Agenda Bicentenario 2025 hay Elecciones Nacionales 20 de octubre necta, maipitag primera vez participarán con sector empresarial, maipitag presentarán con propuestas nectas hay con alcaldes gapi. Ha sido un proceso que se ha tomado en cuenta a todos los sectores sociales, sin importar la militancia política. Ha sido la instrucción del presidente Evo Morales el abrir la agenda eh, bicentenario con el enriquecimiento de propuestas que definitivamente muestran una nueva Bolivia, nuevos desafíos eh, que están siendo tomados en cuenta por parte del presidente. Sí hemos visto la presencia de empresarios privados, pero también a través de los eventos que se han realizado, en cada una de las ciudades hemos tenido eh, contacto con organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con eh, los propios emprendedores, empresarios. Es decir, la agenda del Bicentenario es de todos los bolivianos. Movimientos sociales, ginatas, caico caleros, camacharranco, que solo faltan listas de candidatos y candidatas, que hay autoridades parlamentarias, ginatas, hasta Juan campañas nectar ya tenemos el instrumento para hacer la campaña en todo el territorio nacional en estos momentos, estas fechas, primero vamos a consolidar el tema de nuestros candidatos a ser diputados y senadores después de eso ya con todo el rigor, con todo el peso orgánico político que tenemos, estaremos en todo el territorio nacional haciendo campaña rumbo al 20 de octubre. callejena Bicentenario, Cancuchunca, Quinsayos de Erradicación Pobreza en Universalización de Servicios Básicos, Acceso, Salud Manta, Ginamanta, Τα τα χαστάμε πίλαρης νεκτά.